Lo que más me ha gustado es conocer a la señora embajadora, doña Elena Chacón, en persona y ver el carisma y la personalidad que tiene como, como buena costarricense y, bueno, y, y evacuar cualquier duda eh, con respecto a relaciones internacionales, trámites y demás que teníamos yo personalmente o los compañeros.